Eso es así. Bien, por otra parte, nuevamente se activan las redes sociales del ex primer ministro haitiano Claudel José. Precisamente el ex primer ministro haitiano denunció supuestos abusos haitianos en República Dominicana. Bienvenido. El primer ministro siempre está pendiente de algunos temas. Mira ese video que estamos viendo en pantalla. Bienvenido. Un video que al parecer hay una situación ahí. Están grabando de la parte trasera de una puerta, precisamente una puerta de metal, por lo que se ven los barrotes. No conocemos el origen de la situación ni qué ha pasado aquí al principio. Pero al parecer hay una situación donde se está llamando a la obediencia a este ciudadano haitiano. El primer ministro Claudel Joseph publicó este video a través de su cuenta de Twitter donde habló sobre el maltrato que se lleva a cabo con los ciudadanos haitianos en República Dominicana. Bienvenido. Creo que el primer ministro haitiano... Es, es primer ministro. El, el ex primer ministro haitiano está utilizando ese tipo de eh, incidentes sí. con fines políticos. Sí, sí, sí, es natural que, que cuando los políticos haitianos quieren hacerse los graciosos con su pueblo, pues arremeten sí, sí, contra, contra la República Dominicana. Es como que aquí pues, como que está la base de la campaña. Vivo. Parece como que el que ataca a los dominicanos tiene voto allá. Tiene voto allá. Entonces, es una situación de ellos sí. que nos parece, eh, de alguna manera, de su parte, sí. razonable que ellos lo hagan. Claro. Ahora, lo que la República Dominicana, nuestras autoridades, deben hacer es poner los puntos sobre la IES en ese tema. Precisamente y, el director de Migración se pronunció en este sentido, dijo que esta agresión es un hecho aislado y que tendrá consecuencias correspondientes, pero ellos dicen que este video no tiene fecha y que al parecer no es de la actualidad. Bueno, de porque video. como te digo, el propósito es político sí. y cuando lo dice el ex primer ministro a lo mejor quiere un posicionamiento para hacerse eh, con, agenciarse unos votos, una simpatía, etcétera. Sí. La República Dominicana le ha servido para eso a la hermana nación, mejor dicho. Vamos a aclarar, a la nación haitiana no. Algunos políticos malsanos de Haití que han usado a la República Dominicana siempre como punta de lanza para apuntalarse, para ello, crear su entorno eh, político y sus beneficios. Cosa que te digo, no criticamos, porque la política, lamentablemente, en el mundo se hace de esa manera. O en gran parte del mundo, ¿no? Ahora, los políticos dominicanos deben ponerse claro, ¿por qué digo esto? Porque son muchos los casos de agresiones, de agresiones, yo no me gustaría hacer ese macabro inventario, no me gustaría hacer ese macabro inventario, yo creo que es inhumano, de las agresiones, los militares los militares que han perdido la vida, iba a decir militares asesinados, pero yo creo que eso es muy muy fuerte, sí. los militares que han perdido la vida protegiendo esa frontera. Es y Entonces nosotros no hemos sabido hacer la denuncia internacional como se debe hacer. Razones no sabemos, pero de hecho deberíamos hacerlo quizás así mismo en, en ese orden para que la República Dominicana realmente se ubique en el orden internacional en el verdadero lugar de la realidad, porque la realidad de, la de estos dos países fronterizos donde una economía, uno tiene una economía muy deprimida y otro nosotros tenemos una economía un poco en, en empuje, de desarrollo van a existir siempre ese tipo sí. de, de, de situaciones y quizás los que son un poquito más desarrollados le, le, se les cargue un poquito el dado, sí. lo veo natural pero también en el contexto para la opinión internacional la República Dominicana debe poner todas esas situaciones en claro porque tuvimos mucho tiempo en desventaja con relación a la parturienta haitiana que venían o vienen todavía en grupo, en masa, a parir a los hospitales dominicanos, llevándose aproximadamente el 35% del presupuesto de salud de la Dominicana. Eh, también... Eh, Bien, se... vos, déjalo ahí porque esos números son muy altos, porque tenemos que hacer una pausa, esos números son muy lejos, porque tú sabes una cosa... Cuando nosotros publiquemos en nuestra cuenta de Twitter la cantidad de choferes de camiones que han sido secuestrados en Haití, ¿quién sabe quién pueda sacar más ventaja? Vamos a ver.